A nivel nacional se lleva a cabo esta marcha de los educadores que le exigen al gobierno nacional cumplimiento de lo pactado en conversaciones anteriores y nos encontramos con uno de los representantes de los docentes, de los maestros en Colombia, eh, doctor Tarcisio Mora, bienvenido a Otra Voz y cómo transcurre la jornada, cuáles son las exigencias que están haciendo los maestros al gobierno nacional. Bueno, nuestra jornada siempre es pacífica, estamos marchando por todas las capitales y municipios, le estamos diciendo al gobierno la necesidad que cumpla con con lo firmado, creemos que de esta manera se iría a perder credibilidad en el gobierno y en lo que se firma porque estar cada nada haciendo un acuerdo y luego otro paro para que cumplan, eso nos crea dificultades por eso le estamos diciendo a la comunidad que este paro lo convocó fue el gobierno porque incumplió con la salud, este paro lo convocó el gobierno porque no garantiza una jornada con restaurantes, bibliotecas laboratorios y campos deportivos este, este paro lo convocó el gobierno a no garantizarle la protección de los riesgos profesionales a los maestros y de igual manera porque son muchas las deudas que tiene el gobierno con los maestros, de ahí la protesta social pacífica que estamos haciendo en todo el país. Eh, dura eh, este paro 24 horas, eh, pero también digamos a quienes han criticado porque, por el tema de que los eh, estudiantes no han asistido pues, el día de hoy a clases, ¿cómo se le dice a las familias que precisamente es una lucha social de los maestros también que favorecería a los estudiantes eh, en cuanto a la calidad de, de la educación en Colombia? Pues sí, este paro beneficia a la comunidad educativa, porque estamos peleando por la comida de los niños, estamos peleando por el restaurante escolar, estamos peleando porque hayan laboratorios. Entonces el que gana con esta protesta pues es la comunidad educativa, porque estamos reclamando para ellos una buena calidad de la educación y unas buenas dotaciones de los planteles educativos. Señor Tarcicio, muchísimas gracias. Pues como vemos acá en la calle 26... Eh, a la altura de la carrera 30, los docentes marchan precisamente hasta el Ministerio de Educación para plantearle al gobierno nacional que debe cumplir con, los, con lo acordado. Aquí hay varias personas jóvenes que también se unen a esta marcha. Eh, ¿Cuál es su nombre y usted qué profesión tiene? Buenos días, eh, buenas tardes ya. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz, yo soy estudiante aquí de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Por qué acompaña a los maestros en esta protesta? Bueno, por dos razones, la primera, la misma del año pasado, porque el gobierno nacional y todos los que han venido gobernando, Santos, Vargallera, Uribe, etc., prefieren desfinanciar la educación pública y, y condenar a los estudiantes a no tener un derecho a la educación. Y eso fue hace un año, pero hoy estamos además protestando por el derecho a la protesta, porque hace un año FECODE ganó un, un paro, se llegaron unos acuerdos que no han cumplido. No solamente les basta con pisotear la educación y hacer que hoy, por ejemplo, haya disminuido este año por primera vez en la historia desde hace muchos años la, la financiación de la educación, además de conocen los acuerdos que llegaron con FECO hace un año. Nos toca protestar para que nos cumplan el derecho a la protesta. Hasta ahora todo en, en calma, pues vemos que el ESMAD está eh, acompañando también la protesta digamos que haciendo una barrera entre lo que es la movilidad contra Transmilenio y la manifestación. Sí, por supuesto, digamos la, la, el deber de la policía constitucional es proteger a los que estamos en la protesta de cualquier eventualidad y FECOE siempre ha dado ejemplo del de deber ser en la movilización, que es pacífica, creativa, sin usar la violencia, porque es de esa manera como FECOE ha ganado lo que ha ganado y así es como Colombia en últimas pues transformará lo que quiera transformar en Colombia. ¿Cuál es su nombre? ¿Me lo recuerda? Miguel Ángel, Miguel Ángel. Miguel Ángel, un estudiante de la Universidad Nacional, muchas gracias que acompaña esa protesta que vemos eh, a la altura de la carrera 30 con calle 26, donde miles de profesores eh, protestan al gobierno nacional, eh, pidiéndole lo, a que se cumpla lo acordado. Entre esos puntos, el tema fundamental de la salud, ellos aseguran que no es, son atendidos de una forma adecuada y que incluso eh, tampoco tienen, tienen la aseguradora de riesgos, una, eh, lo que se conoce como una ARL acá, entonces en Bogotá transcurre hasta ahora eh, eh, eh, con calma la protesta de maestros, una protesta a nivel nacional que eh, dura 24 horas. Está pues la información que se registra desde la avenida El Dorado. Los maestros piden al gobierno nacional que cumpla con lo acordado en otras conversaciones que se han tenido. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz Periodismo Libre.